Hola, buenos días, buenas tardes, eh, estamos de nuevo aquí para hablar un poco sobre la literatura y hoy tenemos el gran honor y privilegio de tener a mi colega del Departamento de French, Hispanic, Italian Studies, de UBC, uh, Ana Casas, y estamos hablando, estamos charlando sobre un texto, un ensayo escrito por la escritora mexicana, Rosario Castellanos, y las Madres que opinan. Ana, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo empezarías tú a leer este texto? Pues gracias, John, por invitarme y gracias, John, por darme este texto que me has asignado, que me gusta mucho. Um, bueno, yo empezaría por el título, Ajá. Uh, porque es el principio y porque siempre pienso que el título es una, es nuestra puerta de entrada a un texto, ¿no? Entonces, um, es un título ya interesante en sí, uh, porque viene con una interrogación y no, no, no solemos tener en el, el título ya una pregunta. Claro, es una pregunta retórica, es una pregunta que luego ella misma va a contestar, pero no es muy, no, no es como solemos, como solemos titular las cosas. Y además hay un y, ¿no? Y, como si estuviéramos siguiendo una conversación. Ah, sí, claro que eh, además de o sea, ya tenemos opiniones, pero las madres, ¿qué opinan ellas? Sí. Y, de hecho, va muy bien con la estructura luego del, del texto, ¿no?, porque ella, um, el, digamos, la, el, el, la narración o la estructura va hacia lo que opinan los demás, pero luego preguntar, bueno, ¿y qué dicen las madres, no?, sobre este tema? Y hay algo como un poco informal también, no sé cómo lo ves tú como coloquial de empezar con un y y una interrogación, como es una muy buena manera de atraer al lector. Sí, sí, sí. Si sí, no había pensado en eso, pero es cierto, es, es como, como si, si estuviera abriendo otro tipo de discurso, porque empieza hablando de las opiniones ya conocidas, ¿no? Los sociólogos, los políticos, ¿no? Eh, pero como si estuviera, además de eh, buscar eh, una nueva opinión, también otro registro de... Eh, dar opinión, ¿no? O uh -huh. sea, otro modo de acercarse al, a, a, a la cuestión, al, al, al, al punto. Debemos decir sí. cuál es el punto, ¿ah? ¿eh? No hemos dicho eso todavía. No, ¿cuál o sea, es el punto? O sea, bueno, ¿de qué? O sea, ¿qué, sí. qué opinan sobre...? ¿eh? Bueno, claro, sobre... Ajá, lo sobre la maternidad, ¿no? sobre la bueno, sobre el tener hijos, sobre la demografía y el crecimiento, digamos, el tener hijos. Sí, sobre, bueno, sobre la, la relación. Sí, y, y sobre la relación entre mujer y madre, ¿no? Si, si se, <risa> si, si, si las madres, si las mujeres tienen necesariamente como destino <risa> el, el ser madre. Me pregunto, me pregunto, me pregunto, ¿por qué no dice, y, y es, bueno, no, no tengo respuesta aquí, ¿por qué nos dice y las mujeres qué opinan? Sí, eh, puede ser que, bueno, yo lo que veo de este texto, que a mí me ha gustado mucho y por eso te agradezco que me lo hayas dado, eh, que ella está hablando de por qué siempre estamos, en ese sentido lo considero un texto feminista, ¿no? ¿Por qué siempre ah. estamos... Eh, preguntando por qué estamos tomando opiniones o dando opiniones o incluso legislando o decidiendo sobre gente que no necesariamente es implicada en el problema. Entonces, aquí él, se está hablando del de problema de tener hijos. Ella habla, lo dice como problema, aunque hay una ironía, ¿no? Pero, um, ¿quién está realmente afectado por tener hijos? No todas las mujeres, las que son madres, ¿no? Entonces, está hablando directamente del grupo que está más afectado por este cambio o por esta por esta circunstancia. Y uh, y, y hay, hay una cuestión aquí de, de la voz, que tiene, que, que, que, de quién tiene la sí. voz o quién tiene sí. el derecho de hablar sobre estos puntos o los que los que tienen el oficio de sociólogo o de político o sí como dices los que son o sea, afectados de manera corporeal no de, de manera física de, de en otra manera no hay un énfasis sobre eso o sea este es o sea, el, el, el, las madres tienen el, el cuerpo en juego ahí, de manera que esos otros no, no tienen la, la, el mismo tipo de de, eh, de interés no en, sí. en el asunto me, me parece en este sentido un texto muy socio y muy, muy, muy, contemporáneo. De hecho, cuando estaba leyendo este el texto me, me hacía pensar, el otro día estaba escuchando en, en la radio de, de Vancouver, en CBC, sobre la drogadicción ¿no? en nuestra ciudad y cómo se están tomando todas, se, to, se hacen muchas leyes, se toman muchas medidas, pero nunca se pregunta a los drogadictos. Bueno, ¿y vosotros qué opináis? ¿No? ¿Y cuál, por qué, o sea, cuál, ¿Cómo se os puede ayudar realmente? O cuál es, co, cómo, ¿Qué es lo que os facilitaría a vosotros la vida? Sino que todas estas decisiones se toman por los que no tienen ese problema o esa situación. Entonces, um, creo que replantea mucho en qué tipo de estructuras vivimos, ¿no? ¿Quiénes están tomando, quiénes hacen las leyes, quiénes toma, tienen el poder de decisión y en una sociedad, sobre todo en el 65, ¿no? Um, donde todo esto todavía eran estructuras mucho más masculinas. Me gusta eso, eso ¿no? O sea, que está explicando una forma de metodología, ¿no? Uh -huh. o, o modo de pensar sobre lo que, lo que a veces llamamos problema social. ¿No? Uh -huh. El problema del aborto, el problema de la drogadicción, el problema del crimen o lo que sea. Eh, y un intento, como dijiste al principio, ¿no? De abarcar, de imaginar uh -huh. otro tipo de discurso y quizás otro tipo de espacio público, ¿no? Uh -huh. Sí, es también lo que antes decía, es de, um, otro registro ¿no? dentro del ensayo. Es interesante porque el tema, el ensayo feminista, es, o sea, es un ensayo feminista, pero en un sentido también intenta otro registro, porque el ensayo en sí yo lo veo como un, un género muy masculino, ¿no? como esta idea de una lógica o de se tiene que convencer a alguien no sé, me, para mí ¿no? tiene como una manera muy masculina ¿no? de entender al otro, en cambio el hecho que ella empieza preguntando, ¿no? el hecho que hay tanta ironía, el hecho que también hay como un lenguaje dentro del lógico también muy humano, muy, un poco literario, ¿no? Uh, lo hace ser un ensayo, una como una perspectiva femenina dentro del ensayo, pero no deja de ser muy importante que sea un ensayo, porque ¿a quién está hablando ella? Me gusta eso también. O sea, la idea de que esté tomando un género eh, que ya tiene su, sus tradiciones, mm. su forma, eh, su tono, si quieres, mm -hmm. ¿no? establecido e eh, intentando ofrecer una nueva forma. De, de este género, una nueva, un, un nuevo tipo de, de ensayo. Sí, o infiltrar, infiltrar allí con un tipo de lenguaje muy irónico, ¿no? Yo creo que si tuviéramos que resaltar, bueno, al menos que yo tuviera que resaltar un elemento del lenguaje, sería la ironía, ¿no? Ya desde el principio dice el problema, o creo que la, la primera frase ¿no? que dice con pasión, con violencia y hasta con razonamientos, como si el razonamiento fuera algo muy sentimental, ¿no? Razón, violencia y razonamientos cuando en realidad es lo contrario, ¿no? Entonces ahí hay una cantidad de ironía que se va como acumulando y hace que ella tenga una perspectiva, como vemos que ella tiene una posición, ¿no? Pero aún así acepta la posición del otro con la ironía, ¿no? Como la cuestiona con la ironía. Sí, me gusta eso también, ¿no? Que hay, hay bueno, un, un cierto humor, sí, pero sí. a la vez, bueno, este es un tema serio, ¿no? O sea, entonces, esa ese, ese mezcla sí. de, de registros. Yo, eh, antes de, esta, de nuestra conversación, yo estaba hablando, yo estaba hablando de, un, de un párrafo que me gusta mucho, sí. eh, que, que también nos ofrece una imagen mmm, de cómo es tratada, o es imaginar a la madre a pronunciar la palabra madre, los señores se ponen de pie, se quitan el sobrenombre y aplauden con discreción o con entusiasmo, pero siempre con sinceridad. O sea, este, este, este modo de describir el establishment, los que tienen, tienen la voz, ¿no? que, que, que están ahí ¿no? en, en la, la esfera pública reconociendo sus deuras, a sus, sus, eh, sus divinas mamás, ¿no? Eh, pero no están escuchando, ¿no? Que no están eh, tratando a ellas eh, con la debida seriedad, quizás, ¿no? Sí, hay una falsedad, ¿no? Como un respeto que es muy como muy, de, muy de, como de puertas afuera, pero no auténtico, en el sentido que no se, no, se no se pregunta directamente, ¿no? Y luego con esto de la estructura también me gusta mucho que, no sé si te has fijado en el sexto párrafo, que después es un párrafo muy corto que habla de la lactancia. Y como me pareció a mí cuando lo estaba leyendo, me pareció interesante cómo ella ha estructurado los párrafos, el primero es largo, el segundo y el tercero son también largos, pero luego de repente el, hay un párrafo muy corto que dice después vienen la lactancia y sus equivalentes. Le da como, yo creo que en, en cuanto a espacio, mucha importancia. Es decir, no le está dedicando mucho tiempo a muchas palabras, pero solo con el hecho de que es un párrafo corto, pero es un párrafo, dice esto es importante. Sí, me, me sí me gusta esto también, ¿no? Es esa bueno porque hay una hay un va viene en términos uh -huh. de estructura, como dices, para uh -huh. los lagos, para los cotos, en términos de tono también, sí. i, ironía y y no sé protesta, quizás no es la palabra correcta, pero no, algo que no es sí. tan irónico, ¿no? Eh, Sí, parece, parece que esté jugando un poco con el lector, ¿no? ¡Ay, ahora vamos allí! ¡Ahora vamos allá! Y al final... Sí. Y luego con esto del párrafo también, el último es muy potente, ¿no? Ah, sí. Y, y dice como, esta es la situación y como su manera de terminar es como, ¡pum! Aquí te dejo, <risa> aquí te dejo como una realidad muy fuerte, ¿no? Que es que al final el problema central es que no se pregunta a las madres porque las mujeres no son consideradas seres que merezcan la pena ser preguntados. Sí, no son considerados, consideradas sujetos, ¿no? mm. solo objetos. Para sí. proceder de esta manera, se necesitaría previamente considerar a las mujeres no como lo que se les considera hoy, meros objetos, aparatos de reproducción. ¿no? Y entonces dijiste al principio, eh, bueno, notaste el hecho de que a diferencia de otros ensayos, una cosa interesante es que el título eh, eh, está en la forma de una pregunta, pero te diría que aún al final del ensayo no Ajá. tenemos la, la respuesta a esa pregunta. No. Ah, entonces, o sea, o sea, de, nos dice que o sea, todavía nos falta. O sea, no sabemos qué opinan las mujeres, uh -huh. o que todavía nos falta preguntarles. Considerarlas uh -huh. como como dices, como seres que podrías tener opiniones, opiniones uh -huh. tan o más válidas uh -huh. que las tuyas. Y tan diversas, ¿no? Porque yo creo que este no contestar también en realidad ya les está dando la opción de que hay una variedad. Es decir, no uh -huh. todas las madres opinarán lo mismo y no tendrá nada que ver una madre trabajadora o una madre que viene de un contexto sociocultural determinado que otra madre. ¿no? Entonces yo creo que en esto de lo abierto ella es muy, muy generosa y muy inteligente. ¿no? El, el, el, el, digamos, el texto da cabida a que haya muchas opiniones, que es lo sí que, me... precisamente lo que no dejan hacer los que, toman la, los que hacen las leyes, ¿no? que piensan que solo hay una respuesta. Sí, me gusta eso, eh, me gusta eso mucho, no lo había pensado. Hay algo ahí sobre la estructura de la representación, bueno, no solamente estética, sino política. Dice uh -huh. que y yo no sé de, de hecho si, fu, si era o no madre castellanos pero no importa. Porque uh -huh. dice que yo no voy a hablar, tampoco yo voy a hablar uh -huh. por las madres. O sea, yo no voy a repetir ese mismo error. <risa> Aunque tuviera yo aparentemente más derecho, ¿no? Soy mujer, sí. por lo menos, quizás madre. Uh -huh. sí. Pero yo sé que las madres son muchas. Uh -huh. Como dices, con muchas opiniones, quizás. Y llegan allí de maneras muy diferentes. ¿no? Porque a mí me gusta mucho la reflexión que hace sobre si la maternidad es algo instintivo o algo social. Y uh -huh. yo creo que en, en ese sentido ella da un poco más de peso a lo social. No No dejemos de pensar que en el fondo ser madre es algo que también nos viene muy impuesto ¿no? por lo que nos toca. Algunas mujeres, ¿no? O sea, um, creo que en ese sentido es una lectura, o sea, es una explicación muy contemporánea de lo que es también la maternidad, ¿no? Que está muy implicado por el mundo en el que estás viviendo y eso va a determinar mucho qué pasa. Pero eso esto me... Es un poco más, filos... más filosófico. No, pero en serio, o sea, sí. bueno, quizás por eso estás hablando de la actualidad del sí, ensayo. Mucho. Sí. Y el hecho de que también quizás es, es más ambicioso que aparece a primera vista, ¿no? Porque de hecho no es solamente sobre la maternidad o, o la reproducción o las tecnologías uh -huh. o, bueno, ese problema. Dice que, bueno, de hecho el, el, el problema social, si quieres, uh -huh. es la sociedad misma, ¿no? Sí. Sus formas de representación, uh -huh. sus formas de reconocimiento. Cuando uh -huh. a, aparecen reconocer a un grupo, pero uh -huh. sin escucharlos o sin uh -huh. eh, tratarlos como sujetos, como, como seres humanos. Eh, el, el problema es el modo en que sí, hablamos por otros, uh -huh. el modo en que eh, vemos, uh -huh. miramos a otros. Uh -huh. Asumimos que los otros son un grupo homogéneo, ¿no? Asumimos que los otros no, no habrá diferencia o no habrá divisiones o diversidad en cómo afrontan un problema o cómo ven una situación. Y por eso quizás, ¿no? O sea, nunca contesta directamente la pregunta uh -huh. que nos ofrece el título porque debo, debemos de reconocer lo que no sabemos. Uh -huh. Sí, sí, así que gracias, Jan porque es muy buen texto. <risa> Se disfruta mucho. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana, por, por esta conversación. Eh, yo he aprendido mucho eh, de la me posibilidad. Mucha, me ha hecho mucha ilusión porque, bueno, tú sabes que este año estoy de sabático y echaba mucho de menos. Los textos, pensar en los estudiantes, no? Bueno, muchísimas gracias eh, por ir Hoy, por lo menos, contribuir de otra forma a la enseñanza. Y, y yo y mis estudiantes eh, te agradecemos. Gracias. Muy bien. Gracias a ti, John. Hasta pronto. Chao. Chao.